En este caso estamos hablando de Puente Vincular. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, buenos días. Sofía Persia, Martín Oso, que forman parte de esta organización que trabaja desde hace tantos años, ¿no? Sí, hace 15 años. 15 años ya, trabajando para los que menos tienen y en estas fiestas, o en las fiestas en general, es un momento muy importante para colaborar. Sí, sí, desde que desde el primer año digamos, del, de la fundación se realiza eh, una cena de Navidad en la calle, eh, que bueno... In, incluye a toda persona que, que no tiene por ahí donde pasarla o que o que de por sí la, lo pasaría en, en la calle y se juntan, no sé, alrededor de 300, entre 250 a 350 personas aproximadamente eh, cada año. Así que a partir de, no sé, de principios de noviembre empezamos a enfocar todas nuestras energías en, a la, Navidad. en la Navidad. Claro. Sí. Eh, ¿Y qué hacen Martín? Cu ¿Qué implica esa organización? Bueno, en realidad hay como mucho trabajo detrás, nosotros como fundación tenemos una, una actividad principal que es la de eh, todos los domingos, nosotros salimos a distintas plazas de la ciudad de Mendoza eh, tenemos cocineros voluntarios que nos dan viandas y nosotros repartimos esas viandas en las plazas y tenemos también eh, voluntarios socios que colaboran económicamente la idea es generar un vínculo más allá de esto de, de, del compartir. La comida es como una excusa para el encuentro con el otro, para un acompañamiento con la persona en situación de calle. Eh, y bueno, en realidad la vendimia conlleva... La vendimia, perdón, estamos justo hablando recién sí. de, de la vendimia. La Navidad conlleva todo esto de... Eh, lo que, lo que es preparar una gran cena familiar, claro. podríamos decir. Y, y un sacrificio muy grande por parte de ustedes que implica abocar todo y, al, y, y no y no pasarlo con sus familias, que es lo que además uno espera para la Navidad, ¿no? Pero ustedes están abocados desde bien temprano y desde mucho tiempo antes a estos festejos. Sí, y más allá de eso, bueno, a lo largo del tiempo también... A, en, en mi caso particular, ha pasado que mi familia a veces se, se ha suma, integrado y mira, se ha sumado. Hay bonito. familias también que hacen eso porque también vienen familias enteras claro. a compartir, no es solo gente aislada. Eh, es cierto, a veces requiere, digamos, eh, un sacrificio. Sí, claro. Pero también eh, estar ahí en ese momento, digamos, a las 12 compartiendo la cena con. Imagínate que hay algunas personas que conocemos que. Que que pasan la Navidad desde que comenzó la fundación... O sea, ...hace 15 años pasamos la Navidad juntos... ...y eso es realmente otro tipo de celebración... ...quizás al convencional referido a la Navidad... ...pero, pero es, muy, muy, es, muy, claro. es muy gratificante también sí, para todos cual. los que lo viven. Cuando terminás decís todo esto lo hicimos nosotros... ...con ayuda sí, de sí. un montón de gente... ...que en definitiva es lo que necesitan... Eh, ...de hecho el motivo de, de esta nota también es... ...apelar a la solidaridad de los mendocinos... Claro, nosotros el 24 de diciembre, como para ir dando algunos datos más concretos, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en la peatonal, en las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás, recibiendo donaciones. Lo de, de, de, de, digo, actualmente estamos necesitando desde hielo, bebidas, bebidas sin alcohol, idealmente, eh, un freezer, digo, hay como muchos detalles que después bueno, pueden comunicarse por nosotros a través de redes sociales, que es Fundación Puente Vincular. Eh, pero ese día, a partir de las 16, vamos a estar recibiendo cualquier tipo de donación, Comida que se pueda comer con las manos, sanguchitos o cosas dulces. Y obviamente invitamos también a aquellos que quieran que quieran participar. Participar y sumarse. Y, y sumarse a lo mejor al mismo festejo, como sí. decías hace, sí, hace es, un rato. Claro. ¿Cómo estas personas que vos decís hace tanto tiempo que festejan la Navidad con ustedes? ¿Cómo es el boca a boca? Porque además entiendo que a lo mejor todos los años se suma gente nueva, ¿no? Sí. Y de gente que anda necesitando estar y compartir con el otro. Y una cena de Navidad que no se le puede negar a nadie. Sí, nosotros a, al salir, digamos, todos los domingos a estos recorridos, ya se genera, digamos, un, un, un vínculo y un boca en boca, digamos, que ya se genera de por cien sí la gente que frecuenta, digamos... Eh, eh, no, frecuentamos los domingos, pero como ya eso lleva como un buen tiempo la Navidad ocurriendo, ya se sabe que se festeja la Navidad ahí. A veces no conocen la fundación ni las personas, pero sí saben que existe el festejo. Entonces, también nosotros, si encontramos, digamos, una persona nueva que nunca haya participado, también la invitamos. Como se va generando como una red, también tenemos contacto con otras organizaciones o fundaciones o grupos que eh, trabajen con personas en situación de calle y nos vamos pasando, claro. digamos, eh, la información. ¿Empresas solidarias tienen que los ayudan, que puedan estar eh, participando de este festejo? Porque si no, le decimos a todos que participen, <risa> chicos. Mira, la, el ma momento. la mayoría de ayuda que recibimos sí. en general durante el año e incluso durante la Navidad suele ser particular. Mira, digamos. De, o sea, de, ajá. Surgen muchas muchas... Mucha generosidad, digamos, de del mendocino de, de, de, de, de a pie, claro. sí, de, de gente particular que, que colabora. Nosotros lo que servimos en la en la mesa, eh, pensá, es como organizar una fiesta para 300 personas, pero sin recursos. Claro. O sea, claro. Tenemos que pedir desde dónde sentarse, hasta dónde ir al baño, hasta el qué comer, hasta cómo decorar, o sea, todo, todo. lo que implica... Una generar fiesta. una fiesta. Por sí. ejemplo, ahora necesitamos helados, así que si alguna empresa que vende helados en Mendoza <risa> quiere regalarnos algunos helados, estaría buenísimo También todavía. sería como sí. un punto aprovechando ahí el calor. Y sería lo que como... servimos ese día digamos, es comida fría que pueda ser eh, digamos, servida con la mano digamos, que sea lo más eh, simple posible desde sanguchitos, empanadas pizza, que cortamos, claro. nosotros estamos ese día desde la mañana ahí, generando toda la logística del armado y eh, más cerca del momento de la cena, como que se pone más eh, intensa la, claro, la, organización. la organización. sí Chicos, pero... lo, lo que hacen no tiene nombre, es de una generosidad que, que no, no, no mucho... Los mendocinos son súper su, solidarios pero una cosa es colaborar con algo y otra cosa es ponerle el cuerpo al, al festejo, al evento. Sí, hay, hay distintas formas de participar creo y, y sumándonos un poco a esta sensación que tuvimos del mundial, no de, que, sí. de, de un pueblo realmente unido. Y contento, ¿contento? y que, que, que todos juntos va para adelante. Bueno, creemos que un poco es así, no creemos que el, el mendocino es solidario claramente, Yo somos un, un, un pueblo, una sociedad unida, y queremos seguir apostando por eso. ¿no? Entonces, bueno, que esta ola mundialista acompañe también a, a la Navidad que estamos a punto de celebrar. ¿Cuántos son ustedes en Puente Vincular? Voluntarios, Ajá. digamos, eh, a... Vivos, podríamos ser alrededor de 40, 40, así, ah, son, 40 son, son varios. Números. Y Somos siempre existe varios? la posibilidad de sumar a más personas, sí, como sí, vosotros, básicamente. Eh, si quieren, puedo pasar el número de, de, nuestra, de nuestra fundación: es 1216 41 en, muy bien. 41, 33, sí, 90. No ah, mira, socio. y ahí lo tenemos en pantalla Exactamente, también. Exactamente. Claro. Así que aquellos que, que quieran colaborar y sumarse a Fuente, a sí. Fuente Vincular, digo, se pueden comunicar En nuestras redes está es, es, especificado si vos querés ayudar como socio, si querés ser cocinero, por ejemplo, que querés ser cocinero para que nosotros todos los domingos salgamos con las viandas. Esas viandas las hacen también personas que no participan, pero sí ponen un montón de su tiempo y sus recursos sí, para, claro. para colaborar. Eh, eso, hay muchas maneras de colaborar y... Y está bueno, quien se quiera sumar siempre es bienvenido. Entonces, a través de ese número o también a través de, de las redes sociales sí, que los encuentran en Instagram, por ejemplo, como Fundación Puente Vincular. Exacto. Sí. Sí, sí. Y como dice Sofía, tres formas de colaborar, económicamente aquel que no pueda, por ejemplo, cocinar, si no tenemos voluntarios cocineros y si no aquellos que quieran salir a las calles también están invitados. Así que nos mandan un WhatsApp y más Espectacular. que bienvenidos. Bueno chicos, que la pasen hermoso, Muchas este, gracias. este sábado ya 24, que nos hemos olvidado, pero se viene Navidad, y ustedes no se olvidaron porque lo vienen trabajando desde hace un montón, <risa> pero con toda la fiebre mundialista qué difícil que ha sido. Eh, quedan ¿qué? cuatro días para seguir organizando, cuatro días. así que vamos con todo. Gracias por Chicos, el espacio. Muchas gracias. Gracias. Sofía Persia, Martín Oso y esta fundación que es Puente Vincular que desde hace 15 años está trabajando por los que no tienen nada, por los que están festejando en las calles y que esta Navidad una vez más a 300 personas más o menos van a asistir.